Niquique, por lo tanto estoy en constante movimiento de subir a auspicio, entonces yo todas las mañanas me levanto a las 6 de la mañana y estoy saliendo de mi casa a las 7 y llego acá a auspicio en donde como es casi desierto, es mucho más frío. Es demasiado helado incluso en verano, aparte que es una zona desértica se podría decir y como recién está creciendo. Poco trabajo, igual acá en la zona, por lo que la mayoría trabaja en Iquique. Hay delincuencia, sí, pero es como en todas las ciudades, o sea, se dan diferentes sectores. Y siento que es una comuna en la cual es tranquila y cada, la gente está, se apoya entre sí. Yo siento que ahora la juventud de ahora que está viviendo en altos pisos, eh, sí quiere un cambio. Quiere hacerlo algo mejor y cambiar la perspectiva que tienen la, eh, las demás regiones de... ...de la comuna. Acá los jóvenes quizás se, se retienen en el centro cultural... ...y también actividad deportiva... ...que se hace en la Arta, eh, en una plaza... ...que acá es bien eh, típica de los Yo llegué aquí hace nueve años... ...soy peruana y llegué aquí por mi mamá... ...ya que mis padres son separados... ...y mi mamá vino acá en busca de nuevas oportunidades... Fue muy difícil adaptarse porque tenía en Perú a toda mi familia, a mi abuela, que me había cri prácticamente criado. También a mis primos, a mi papá. En este momento estamos en el tema del aniversario, una fecha importante para el liceo nos volvemos, como todos, un poco más unidos. Nosotros tomamos este colegio eh, en un contexto de alta vulnerabilidad. Lo tomamos con esta, con esta alianza público-privada y comenzamos a hacer un trabajo que se basa principalmente en las altas expectativas que uno tiene sobre los estudiantes y en creer que las personas, eh, independientes de su condición eh, social o económica, pueden salir adelante. Así que para nosotros es un orgullo para mí como director y para mi comunidad de que estos estudiantes y su profesor nos puedan representar. Nosotros como equipo elegimos la temática de formación ciudadana para todos. La educación cívica se llegue a todos los rincones del, del país. Ya que en la ley 20.911 que, que dice que eh, se debe hacer educación cívica para, para los establecimientos educacionales. Eh, sirve solamente para eh, estudiantes y con las personas agresadas queremos hacer lo mismo, pero a través de la televisión. Eh, seis horas semanales por cada canal. Eh, bueno, esto se financiaría con el Consejo Nacional de Televisión. Y por qué no también agregar eh, al Ministerio de Educación, ya que también es una educación que impartiría de todas las edades. Por ejemplo, yo recién ahora en tercero medio me estoy enterando, no sé, de algunas cosas por mi electivo de Realidad Nacional. Entonces, ¿por qué recién me las tengo que enterar ahora? Y no hace un par de años atrás, puede haberlo sabido también, puede no, es un tema de discusión para todas las edades, entonces eh, no veo el por qué no. Yo pensaba que al integrarme con niños ma mayores, iba quizá a tener una no sé, sea, diferencia ya de, de tema o diferencia de hartas cosas, pero me he dado cuenta que eh, he podido también ir aprendiendo muchas más cosas, ya me van informando de más, me han dado consejos como poder hacerlo mejor. Eh, yo no me imaginé primero que era casi como un debate, que te iban a atacar, pero no, en verdad, eh, un, yo me di cuenta por lo menos ahora, en poco tiempo que llevamos en Delibera, que eh, son, hay más eh, compañerismo entre los otros colegios, que te, te felicitan por tu proyecto es una buena instancia para poder dar tu opinión a, en cuanto a la política, a la cultura, a todo lo que nos abarca a nivel nacional. Lo que a mí Delibera me deja es que esas ganas y ese, ese ver que puedo llegar a realizar cosas que quizás sola no lo iba a poder hacer. Siempre he escuchado a las personas que se quejan de la política que dicen, ah, no estoy ni ahí, eh, no voy a ir a votar este año. Por mi parte yo sentía que era un desperdicio que las personas no valoraran eso y que sus opiniones no tenían verdaderos fundamentos. Bueno, yo nunca me imaginé que iban a estar quizá interesados en la opinión de estudiantes y mucho menos de todas las regiones, entonces como que igual me llamó mucho la atención esto, porque... Eh, uno piensa que dice a político y que no sé, lo que ve la tele duermen o no hacen su trabajo o siempre tienen una falla, entonces eh, quizá esto tampoco es algo de lo bueno que no todos conocen. Todo gira en torno a la política, ¿no? eh, leyes, eh, decisiones de un país. Eh, las leyes y políticas, no, no es como tan tanto que me, no sé, que me atraigan, Quizás mal para la parte de la humanidad, de sí, de las personas, del interés social. Me gustaría algo relacionado, quizá, no sé, eh, pediatría o derecho. Me interesa la política, no, no como para trabajarlo, pues más por pedagogía. Quiero estudiar arqueología, pero lastimosamente no tiene mucho campo laboral. Finalmente eh, perdimos, pero también estamos orgullosos de nosotros porque vimos lo mejor. Más que nada era como para tener una experiencia más ¿no? y de ver cómo, eh, cómo era el, el asunto. Bueno, quizás lo que nos pudo haber faltado en esta ocasión fue es más empoderamiento de la situación, de, de lo que estábamos defendiendo. Eh, bueno, lo más bonito fue haber conocido a estas tres personas eh, que somos de distintos niveles, de distintos cursos y haber compartido momentos con ellos, las risas, los chistes. Estoy y quiero ser parte de algún cambio en la sociedad. Decirles que el voto de uno sí sirve para algo.